Eh, yo iba para el gimnasio esta mañana a las seis y media de la mañana Y un tipo Vamos, que le todo llaman todo Wande Me entró a tiro, dije, ¿por qué él estaba un ladrón? Y yo iba por la calle ¿Cómo así? Eh, sí, él dijo, ¿así? así ¿Y dónde pasó eso entonces? Eso fue en el sector de Pino, ah, la primera claro. etapa ¿Cómo ahora pasó eso entonces? A las seis y media de la mañana ¿Tú ibas por dónde? Pasó? Yo iba por la calle para el gimnasio ¿Por qué calle? La calle, esa calle se llama... Eh, la calle que sube, que baja el play Directo. Entonces, luego que te disparó, ¿cuántos disparos más o menos? ¿Qué te él, dijo él? él me hizo como siete disparos y me llevó hasta el mismo gimnasio a tiro y después que yo entré para el gimnasio me dijo, tú estás vivo por suerte. ¿Tú has tenido algún, algún tipo de inconveniente con él? Gracias eh, a Dios, no. Eh, eh, ¿Tú, ¿y tú lo conoces a ¿tú? esa persona? Sí, yo la conozco de, de vista, sí. ¿Cómo se llama él? Él se llama Wandy. ¿Son de la misma zona? Sí. Entonces, ¿a qué tú has venido aquí al cuartel? Yo he venido a poner la querella porque como él... Como él me entró a tiro, así también me podía matar. Tú temes por tu vida, no adelante. Claro que sí. Entonces, ¿a quién tu responsabilidad de lo que te pueda pasar? Ay, a Wandy. ¿Qué te dijo cuando, cuando... Entonces, Entonces cuando llegué al gimnasio me dice de que, tú estás vivo por suerte. Simplemente eso. Simplemente eso. Y había otro acompañante de ahí con dos piedras en la mano. Y dije, ¿por qué tú no te paraste y yo te estaba vociando para ti? ¿Tú piensas que él lleva, lleva algo, en contra tú? No, no pienso que lleve nada contra mí. De que, que estabas echando un ladrón y yo... Bueno, ¿qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo soy entrenador de béisbol, de pequeña liga. ¿De dónde tú eres? Dice de Pinole. ¿Cómo te llamas? Rafael Polonia.